Por cierto, como los nombres son coreanos y no estoy acostumbrado a pronunciarlos, los voy a masacrar, así que ruego excuséis mi pésima pronunciación. Vi esta película en este cine. Seré el primero en morir apuñalado en un jardín. Y, honestamente, no me parece moralmente malo. Debiera ser el primero en ser apuñalado. Ahora, en serio, no sé hasta qué punto puedo hablar bien de esta película. Creo que Juhyun Park lo explica mucho mejor en el artículo publicado en Tropics of Meta el 17 de febrero. Desde luego habla con mucho más conocimiento que yo del estado de Corea y su relación con la guerra de Corea, que llama la guerra olvidada. Podría hacer muchos chistes fáciles acerca de cómo la academia ha ofrecido su premio más codiciado a una película que, entre otras muchas cosas, critica al propio sistema que alimenta su negocio, pero me parece que enfocar esta película desde un tono irónico sería un poco injusto para con la obra maestra de Bong Joon-ho. No sé mucho de Corea del Sur, lo único que sé a ciencia cierta es que hace un año o así vi un documental que trataba la vida de los retirados coreanos. Era un vídeo de 13 minutos y, francamente, un poco duro de ver. Si tenía un final de esos tipo feel good, pero a fin de cuentas... Lo que ofrecía Asian Boss era un poco como poner una tirita sobre un brazo arrancado de cuajo. Ojo que no digo que sea malo lo que hacen, pero no es lo que hace falta. Volviendo a la película, Ki-wo, el hijo de la familia Kim, empieza a dar clase de inglés a la hija de una familia adinerada. Al hacerlo, ve que tiene una manera de alcanzar el codiciado concepto de la movilidad social, y no solo para él, sino para toda su familia. De manera que decide engañar a la familia de su alumna, la familia Park, para contratar a los cuatro miembros de la suya, la familia Kim. Primero a su hermana Ki Jung, después a su padre Ki Taek y finalmente a su madre Chang Suk. La tensión narrativa de la película venía de dos lugares. Uno de ellos, al menos mientras yo la veía, era si iban a pillarles los dueños de la casa. El otro era la relación mayormente entre Ki Taek y la familia Park. Vamos a hablar de la familia Park. Mientras leía el artículo de Juhyun Park, no, no se me escapa la ironía de que tenga el mismo apellido, muchas gracias por mencionarlo, aprendí una palabra nueva, comprador. En inglés, la palabra original es comprador. Este es el término correcto para referirse al Patel Familias Park. Él puede considerarse una especie de comprador, es decir, alguien que actúa como agente para organizaciones extranjeras. Nathan Park, el patriarca, utiliza su posición para perpetuar la de su descendencia, asegurándose de que tengan un buen inglés. Entre otras cosas. Pero hay algunos comentarios bastante interesantes que me gustaría señalar. Hashtag spoilers ahead. Para la familia Park no es más que una molestia, algo que les priva de un fin de descanso. Para la familia Kim es una tragedia que les arranca lo poco que tienen. A la mañana siguiente la familia Park menciona tranquilamente que ¡Ay, qué penita! El niño no está de camping. Mientras sus empleados, alojados en un semisótano, han perdido sus posesiones más preciadas. De nuevo, como en el tren de Malthus, el comentario es, no sé, la invisibilidad de la gente que hacemos sufrir para mantener en marcha nuestro tren de vida. Sí, ya, ya, ya, ya me muero un poco, pero, pero dejadme acabar antes, ¿vale? El segundo comentario es... <risa> Key después de la lluvia, le dice a su hijo que tiene un plan. Key le pregunta en qué consiste este plan. Kitaek le dice que su plan es carecer de él para poder amondarse a todo lo que pueda pasar. Esto queda evidente en el clímax de la película, puesto que toma una decisión de golpe. Pero aún así es importante tener en mente que un plan siempre tendrá algún imprevisto y no va a haber una ruta predefinida para los cambios sociales que queremos. Seguramente la mayoría de los ilustrados detrás de la revolución francesa no contaban con el terror ni tampoco contaban con cómo impulsaría la revolución en Haití, y sin embargo aquí estamos. El tercer comentario es... Recordemos que tanto la anterior ama de casa Moon Wang como la familia Kim se estaban aprovechando de la familia Park y que la respuesta obvia y evidente a sus problemas era colaborar para ayudarse mutuamente y encontrar alguna manera de poder funcionar en tándem. Después de todo, la familia Park puede mantener a varias familias sin notarlo demasiado. Sin embargo, la tensión de un sistema construido sobre la competición continua y una ausencia de apoyo mutuo les lleva a una destrucción mutua. No sé, creo que estos dos últimos mensajes juntos querían decirnos algo, pero vamos, no me hagáis caso que yo no tengo ni idea de nada. Por cierto, en el artículo se hace continua referencia al uso del inglés. Esto, desde fuera de la película, desde España, por ejemplo, puede entenderse como que el inglés es el idioma universal. Que sí, está muy bien y todo eso, que vale. Sin embargo, el inglés es utilizado como un distintivo de clase, así como una herramienta para perpetuar una jerarquía antigua escondida bajo una... Patina de supuesta capacidad por parte de ciertos colectivos, una especie de manera de justificar una pretensión de meritocracia realmente inexistente. Esto lo explica Juhyun Park muy bien en el artículo que he mencionado antes. Para entrar en la universidad en Corea, hace falta tener unas notas espléndidas en inglés. Para tener notas espléndidas en inglés, generalmente, viene bien tener tutores privados. Tener tutores privados generalmente requiere una cierta posición social. Creo que me explico.